De las 405 solicitudes de documentación que ustedes han demandado al Consejo, han habido 179 expedientes que ustedes no han ido ni a recoger. La diputada Esther López le esperan 23 expedientes solicitados a Educación, entre los que están las facturas del Palau de les Arts, las cuentas de la Ciudad de la Luz o la caja fija de Cultura y Radio Televisión Valencianas, que tanto ruido han hecho y luego no van a recogerlas. Señor Fabra, este es solo un ejemplo de las mentiras que acaba de verter usted ahí. Estas son las facturas del palau de la Sars que usted dice que yo no he recogido. Es solo un ejemplo, un ejemplo de la falsedad y las contradicciones en las que usted ha entrado ahí. Al decir todas aquellas solicitudes de documentación que este grupo parlamentario, al parecer, no ha recogido. Este grupo parlamentario tiene solamente cinco diputados. No tenemos un grupo de asesores Señor... que lo haga. No tenemos un grupo de asesores como ustedes para que le haga a ustedes ese argumentario tergiversado y manipulado. Solo cinco diputados tenemos para poder fiscalizar toda esa documentación. Señoría, esta, ruego silencio. esta es la respuesta y el ejemplo a que usted ha manipulado los datos. Son todos los datos que usted da tan falsos como estos.